Verdadero significado del retail? ¿Hay alguno? Pues lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 1014.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 de alta categoría que nos visitan y nos comparten su know-how, su experiencia. Y esto es muy enriquecedor para todos. no Vamos a hablar sobre el retail, cuál es el verdadero significado. Lo vemos con el experto. Pero claro, ya saben ustedes siempre, no sin antes hacerles la cordial invitación a que si realmente lo que estás buscando, si eres el dueño de una empresa, estás en el área de ventas, de marketing y quieres captar clientes de manera recurrente sobre todo si estás en ambientes B2B, la plataforma ideal es LinkedIn y nosotros te acompañamos a lo largo de 10 semanas para ayudarte a que tú personalices este sistema aprobado de captar todos los meses y pues de alguna manera incluso hasta pronosticar el crecimiento de tu empresa. Así que, Échale un vistazo en cateman.com slash mentorías para que revises más información sobre las mismas. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y darle la cordial bienvenida a Jacinto Llorca. Él es español, que bueno, ahora está en Paraguay. Jacinto, bienvenido al podcast. Muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Qué gusto para eh, nosotros también, Jacinto. Como yo decía, bueno, es, es tan maravilloso con, eh, contar con personas como tú que pues, a lo largo de mucho tiempo han generado y han apoyado a muchas empresas. Y ahora el, el enfoque es el retail. ¿Cuál es ese verdadero significado? Me encantó mucho esta eh, frase y algo estaba revisando de algunos artículos. Incluso vi que tienes un libro que es el Código Retail y ahí está la pregunta, pero antes de entrar en materia, yo siempre digo, Jacinto, por favor, para aquellos que no te conocen, ¿quién es Jacinto Liorca y a qué te dedicas? Bueno, pues eh, yo me dedico principalmente a ayudar a otros a que vendan más, que vendan mejor, y luego, pues a través de diferentes líneas. Una de ellas es, pues, a través de las conferencias. Eh, soy conferencista profesional en el Circuito Profesional de Conferenciantes, y entonces, pues, ahí, pues, eh, soy un divulgador. Comparto, ayudo a que otros pues, piensen cómo pueden hacer de forma distinta sus cosas en sus, en sus negocios. Eh, también hago consultoría y lo que tú antes decías, pues eh, también ayudo a través de la escritura de libros. El último es este que antes comentabas, el código retail. Antes hubo otros dos que se publicaron el cómo vender más entre tiendas una en semana y objetivo vender más. Y dentro de muy poco, pues tendremos ya el, el cuarto título que se va a llamar Vivir en la tienda. Ah, caramba. Y bueno, enhorabuena por los libros. Es una asignatura pendiente. Me encantará lanzar un libro y tú llevas vas cuatro. Así que ya te pediré consejos cuando estemos en esa actividad. Bueno, qué gusto, Jacinto, nuevamente. Bienvenido al podcast. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Normalmente el retail uno lo, lo asocia pues, con la venta masiva, con la, la venta de consumo en, en grandes masas, pero siempre me gustaría que pues, tú comenzaras a, eh, con tus conceptos y con tus propias palabras. ¿Qué podemos entender o por qué hay un verdadero significado del retail? Sí, y es un buen tema porque mi experiencia me dice que hay muchas personas que, que confunden el, el concepto y el ecosistema y a qué se refiere. Realmente, eh, para transmitir bien lo que quiero comentar, eh, vamos a cambiar retail por punto de venta. Y entonces vamos a descubrir que un punto de venta no es solamente una tienda eh, de alimentación, un supermercado, una tienda de, de moda de, y de textil. Es que un punto de venta también es una farmacia es una estación de servicio, una gasolinera, es también eh, un, una recepción de un hotel, eh, un centro veterinario o un centro de salud, un hospital también es un punto de venta. Al final, vamos a entender que un punto de venta es todo espacio en el cual hay una compra o hay una venta, es decir, hay transacción comercial y pasan cosas. Entonces, esto nos hace... Ver y nos lleva a pensar que efectivamente cuando hablamos de punto de venta y hablamos de retail no es solamente eh, esa gran superficie donde vamos a hacer la compra semanal para nuestro hogar sino que pueden ser muchas más cosas, hay muchas actividades que tienen un punto de venta y cada vez son más conscientes de que, de que eso también es retail y también hay una cosa muy interesante eh, Katia, es el hecho de que históricamente siempre se ha pensado y se sigue defendiendo ¿eh? por parte de algunos especialistas que retail es venta minorista. Eh, yo no estoy eh, de acuerdo con eso. Para mí el retail también es B2B. También eh, es esa actividad que uno desempeña eh, vendiéndole a, eh, no, a alguien, a otra empresa o a una persona, pero que no es el consumidor final. De forma que un distribuidor, un distribuidor que, que vende sus productos a esos profesionales que después lo van a vender o que lo van a utilizar para transformarlo en algo, eh, también para mi forma de ver este negocio, eso también es retail. Y por tanto, pues con sus peculiaridades, pero también entra dentro de este contexto que creo que, que es interesante comprender. Cuando nosotros ampliamos este concepto, este significado que, que no va solo de la venta al menudeo, sino... Va, como tú bien dices, ¿no? Todo lugar donde se produce un proceso de compraventa donde hay una relación comercial, ¿no? Entonces, esto a, a, abre muchos espacios. Cuando entendemos ya una, eh, o buscamos entender esto de manera masiva, ¿cómo poder ahora eh, darle un sentido y, digamos, cuáles son los principales elementos a tomar en cuenta para que ese retail tenga éxito? Sí, pues hay una cosa que para mí es fundamental y, y es ser capaces de comprender lo que quiere el cliente, lo que quiere el consumidor. Y nos encontramos muchas veces con negocios en los que están hechos a imagen y semejanza del propietario, sobre todo en el caso de las pymes. Eh, vamos, Yo siempre voy a contar, mismo, una anécdota, hace muchos años tuve la oportunidad de, eh, bueno, me pidieron que ayudara a, a un comercio, a una tienda que estaba dentro de un centro comercial y yo veía que pues, esa, esa tienda no iba bien. Y todas las prendas, pues prenderán un mismo color, en este caso el color azul, me no acuerdo. Y, y yo recuerdo que hablando con, con la propietaria de la tienda, ¿por qué todo es de color azul? Y me dice porque pues, es mi color favorito. Claro, se trata de hacer lo que los clientes están buscando y los clientes eh, van a comprar. Eh, decía alguien muy sabio, como Peter Drucker, que la función del marketing, y esto lo vamos a aplicar al mundo del retail, el punto de venta, es llegar a conocer tan bien a tu cliente que tú no tengas que vender, sino que él compre sino que él compre, ¿no? que compre solo. Y esta para mí es la primera clave imprescindible. Hay que conocer muy bien al cliente, al consumidor, al usuario, porque en definitiva pues es quien eh, tiene que, que estar cómodo en nuestro punto de venta, en nuestra tienda, para que al final pues, se produzca ese momento fantástico, que es el de la venta. Ese es el, el primer eje. Después se puede hablar de muchos detalles, se puede hablar de, de técnica de venta, se puede hablar de, de cosas que realmente son muy importantes, pero sin tener claro que esto es para el cliente, eh, es difícil tener éxito. Por supuesto, y es que entender, y ese es un reto, ¿no? Ahora tú has dicho, para, para que no sea a gusto de él, del dueño, sino que sea a gusto de él, la propuesta esté enfocada a esos, esas necesidades, esos anhelos del cliente, ¿cómo podemos conocer bien al cliente? Sí, pues hay una cosa que es importante y es, en primer lugar, y para mí es muy valioso, es la propia experiencia que tiene el empresario o que tiene la empresa. Eh, hay que pensar que muchas veces son personas que llevan toda la vida en ese sector y que si se paran a pensar eh, en cómo es mi cliente ideal... Eh, y cómo es el cliente que está aquí viniendo eh, o que quiero que venga ¿vale? porque muchas veces tenemos puntos de venta que no reciben la cliente la que deseamos y se pues, trata pues, de una, una situación de reposicionamiento no es decir quiero dirigirme a otro, a otro segmento ese es, un, ese es un buen sistema luego por supuesto pues habría que acudir a todas las fuentes de información que existen eh, hoy en día de eh, perfiles y de cómo son las personas que tendencias de consumo hay y demás y luego también una cosa que yo siempre recomiendo que consiste en preguntar a los clientes qué es lo que quieren y si realmente aquí lo están encontrando. Cuando hablamos de preguntar a los clientes, que es una especie de, al final, de investigación de mercado, pues hay dos circunstancias muy curiosas. La primera es que preguntar a los que vienen a nuestra tienda, a nuestro negocio, a nuestra empresa, es relativamente fácil, pero aquí el asunto crítico y el asunto importante es conseguir las respuestas de aquellos que no son clientes de nuestra tienda, de nuestro negocio, porque muchas veces son los que no encuentran en nuestro negocio aquello que están buscando. Entonces, no vamos a desvelar hoy todos los ciertos, pero sí que vamos a decir que es importante tener el feedback, tener las sensaciones de esas personas que no están entrando a nuestro negocio. Si es que ese es el, el caso, porque muchas veces sí que hay empresas que ya lo están haciendo bien desde hace mucho tiempo y ya sí que tienen al cliente ideal, al cliente objetivo, eh, al cliente que, que, que, que está buscando lo que tú tienes en tu negocio. Bueno, pues entonces ya se trata de trabajar con ese cliente pues, para ver qué más podemos ofrecerle y cómo pues, tener un, un catálogo, tener un, un espectro de productos y servicios que pueda satisfacer plenamente sus, sus necesidades. Y de pronto estar en una zona de confort, de decir, bueno, a ver, ya hice la tarea, eh, tengo claro mi público objetivo, tengo claro mi público ideal, aquel cliente que realmente, pues, eh, aparte de, de entender mi propuesta de valor, valor y me deja mayor rentabilidad. Tú has mencionado salir más allá, ¿no? es decir, aquel, aquellas personas que pronto nunca han entrado o nunca se han interesado o lo ven y lo pasaron y no tenemos acceso ni radar a ellos. ¿Cómo eh, de manera creativa buscar ese feedback para ampliar ese radio e incluso buscar soluciones más creativas para llegar a estas personas? Aquí tenemos, y, y no quiero dar un, un consejo generalista que, que hay alguna de nuestras personas que nos están escuchando, pues no considere válido, pero sí que es importante pensar las peculiaridades de cada sector. Aquí sí que tenemos que ponernos ya el, el, el gorro ¿no? de, del jefe o jefa que tiene ese negocio y, y pensar en, en, en esos detalles. Por ejemplo, y, y para que todos pensemos, no es lo mismo el sector farmacéutico, donde tenemos una farmacia eh, que tiene un, una, uno, unos condicionantes ahí ya pues, específicos y un es una forma ¿no? de, de hacer su negocio y un cliente ya pues eh, que ya de por sí ya también eh, tiene ciertas características a alguien por ejemplo que tenga una tienda de deportes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene una tienda de deportes, vamos a este ejemplo, pues yo tengo que figurar, fijarme pues quiénes son mis clientes y luego decíamos empieza a pensar en quiénes no están viendo aquí y entonces es cuando de forma creativa eh, a lo mejor si yo fuese el propietario de deportes me dirijo a clubes locales, me dirijo a gimnasios y a centros de fitness, me dirijo a sitios donde están las personas que a priori compran y utilizan mis productos y a partir de ahí de establecer esa relación y de ver de qué manera puedo yo llegar a esas personas y ya sea pues hacerles una encuesta en un momento en, en, en 30 segundos de pie antes de entrar ellos a su entrenamiento o ver si puedo a través de Crear una alianza con ese club local para que se haga llegar un mailing de mi parte donde responda alguna pregunta. O simplemente eh, tener entrevistas de calidad con algunas personas. Al final muchas veces, y esto es importante, no se trata de tener eh, la opinión de muchísimas personas. Eh, vamos a concentrarnos en unos poquitos, pero vamos a tener una entrevista eh, uno a uno donde yo puedo decir oye, ¿y tú esto dónde lo compras? ¿Y a ti qué más te gusta de esto? ¿Y esto por qué sí? ¿Y esto por qué no? Y... Bueno, descubriremos muchas, muchas cosas. Y luego también hay otro tipo de personas eh, que están ahí, eh, Katia, y que, y que compran productos y servicios y que se saltan las normas. Es decir, muchas veces eh, no es mi cliente objetivo, pero ha venido y ha comprado. Pues eso muchas veces se escapa, se escapa a nuestra capacidad. Pero también es interesante saber que eso ocurre y cuando eso ocurre, pues eh, los buenos empresarios, empresarios, directivos y directivas van buscando el patrón que se repite. ¿no? Oye, pues hay una serie de personas. Esto, Voy a contar una la Hace muchos años eh, trabajaba yo en retail de deportes eh, precisamente y teníamos un, un, una camiseta térmica que se llama, que es la que se pone debajo de la ropa cuando uno va a hacer deportes de invierno. Eh, detectamos que de repente venían muchas eh, personas que hacían eh, deportes de, de motor, motociclismo, eran motoristas y venían a comprar esa camiseta que nosotros vendíamos con la intención de la práctica de deportes de, de invierno, de esquí, snowboard y demás. ¿Se salía del target? Sí, pero le salía el producto, porque resulta que cuando uno va en moto, pues hace frío también, ¿no? Bueno, eh, entonces, claro, es un ejemplo muy bueno. Es decir, realmente eh, era, eran clientes que, que se salían de ese universo que teníamos configurado, ¿no? donde bueno, pues el, el practicante de deportes de esquí que tiene esta edad, esta edad y, bueno, y ya pues ese perfil demográfico social pero sin embargo después venían tipos y tipas que lo que querían era montar en moto. Por eso hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos en todo momento porque podemos tener eh, feedback y podemos tener eh, señales donde menos lo esperamos. Claro que sí. Y ahora es estar atento, también quería preguntarte, siempre en el con esta explosión de la innovación tecnológica, la transformación digital, la parte de eh, justamente la tecnología tiene un papel tan importante. ¿Cómo ves tú dentro de este, digamos, eh, nuevo significado del retail, qué aporte la tecnología, sea para software, para el manejo de logística? ¿Cómo lo ves? Tiene muchos, muchas patas cuando hablamos de tecnología en el mundo del retail. Eh, por un lado, eh, hay que decir que a día de hoy, eh, cuando tú y yo estamos eh, hablando de, sobre este asunto, eh, la explosión de comercio electrónico que hubo durante la pandemia pues, ha decrecido. ¿vale? Y de hecho hay muchas empresas tecnológicas que vendían soluciones de comercio electrónico que están anunciando despidos masivos porque sus cifras de negocios se están resintiendo. Esto ya nos da una pista importante, es que a la gente le gusta ir a las tiendas y le gusta ir a, a los centros comerciales y le gusta el, el contacto directo. Vale, esta pista es importante para que eh, aquellas personas que trabajen en retail pues tengan en cuenta que no vamos a descuidar nunca cómo es nuestro punto de venta pensando que ya estaba todo hecho por, por tener una buena página web de comercio electrónico. ¿no? Esto es una cosa importante. Y luego la tecnología evidentemente es muy importante. Muy importante para todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con control de stocks, que esto en el mundo del retail es muy, muy, muy importante. Saber todo lo que entra, lo que vas vendiendo, lo que te roban, todo eso hay que tenerlo contabilizado. Y la tecnología, en forma de etiquetas inteligentes, por ejemplo, eh, hace ya de un tiempo esta parte que cada vez se están implementando. Y lo que es importante, siempre pasa, pues según va pasando el tiempo, los precios van siendo cada vez más asequibles y cada vez más retailers, eh, pequeños y medianos, se pueden ir ya pues, eh, adquiriendo o ir adheriendo a este tipo de tecnologías. También es muy importante toda tecnología que nos sirva para el manejo y la gestión de datos. Eh, históricamente en Retail hemos manejado muchísimos datos y, y ahora pues, tenemos las herramientas que permiten explotarlos mejor que nunca. Pero sí que es verdad que, que cuando especialmente una pequeña o mediana empresa me pide consejo en ese sentido, digo que... Que, que ante la, el, el, el gran océano de datos que tenemos delante, que empecemos por priorizar a aquellos que realmente son útiles para el negocio y que se pueden aplicar de forma directa. Porque muchas veces ya sabes lo que pasa, que eh, insistimos en tener eh, una composición de datos tan amplia que al final lo realmente significativos son unos poquitos y los demás lo que hacen pues es eh, añaden ruido ¿no? a la escena para realmente comprender lo que, lo que está pasando. Interesante. Y, ¿no? Sí, claro, sigue. Totalmente, totalmente. Y yo, y simplemente para terminar con este claro. tema de la tecnología, ¿no? pero decir una cosa interesante y es, hay muchos negocios que se siguen planteando, ¿no? Hasta qué punto introducir tecnología o no. Eh, la respuesta está clara. Aquellas empresas que no introduzcan tecnología eh, van a acabar desapareciendo porque dejarán de ser competitivas a, a, a medio o largo plazo. No voy a decir a corto plazo porque, porque no quiero lanzar un, una, un mensaje alarmista pero sí que eh, quien no tenga esa dosis de tecnología en, en su organización, a medio plazo pues puede tener dificultades. Claro y sí que es importante lo que tú has mencionado no si bien es cierto la pandemia aceleró mucho la digitalización pero somos seres humanos y nos gusta la cercanía así que bien vale uh, que, que todos los negocios busquen los esquemas híbridos no tener la posibilidad de que te atiendo físicamente y mi punto de venta lo voy este vaquetando y maquillando y optimizando de la mejor manera siempre para darte la mejor experiencia pero también la parte digital está de la mano y comparto contigo plenamente no que la tecnología vino para quedarse y que y que es importante que estas, estos nuevos softwares que nos permiten gestionar, que los stocks, las etiquetas y un montón de cosas que está dentro del, del ambiente retail, pues estén asequibles a través de softwares de servicios, por ejemplo, que permitan que esta tecnología tan costosa y que de pronto que para antes era solo para las grandes empresas, llegue para los pequeños comercios y tengamos esa posibilidad de mantenernos a nivel competitivo. Mi querido Jacinto, estamos casi por terminar nuevamente, darte las gracias por, por este tiempo, por estos eh, bellos eh, puntos de vista. Ahora, eh, para ir terminando, algún punto de vista que hemos hablado dentro de la entrevista, palabras finales tuyas. Pues que no se nos olvide nunca de que cuando hablamos de retail, hablamos de un negocio que va de personas que trabajan y que están al servicio de otras personas, y que, y que esto es fundamental. Y de hecho voy a compartir, esto sí que es un secreto pero que digo cada vez que tengo la oportunidad claro sí. eh, y es que el éxito de los retailers, de las empresas de retail que mejor funcionan eh, no son las que tienen el producto más exclusivo, son las que tienen los equipos eh, mejor liderados, más comprometidos y con más ganas de dar la mejor versión de sí mismos al cliente y a sus compañeros. No falla. Tengo la oportunidad de trabajar con cadenas eh, inmensas de tiendas Puedo, tengo la oportunidad de, de, de dirigir mis conferencias a, a, pues a, a las más grandes empresas eh, de, de Europa y de América de, de retail y cuando uno analiza y tiene pues, acceso a la información de por qué unas tiendas van mejor que otras, teniendo la misma marca, el mismo precio eh, y son tiendas comparables, pues muchas veces eh, lo que subyace es ese liderazgo, esa gestión del talento, el cómo el día a día de los equipos y de las personas eh, es, es, es, es, es tratado por, por Store Manager, por empresa, por, por el equipo de liderazgo. ¿no? Entonces, quedémonos con esto. El retail va de vender productos, pero las personas son lo más importante, sin duda. ¡Qué maravilla! Y es que esto, digamos que es cierto, la gestión del talento humano, y al final se traduce en una buena experiencia, un buen servicio, ¿no? porque con tres manos nos podemos equivocar, puede haber que algún momento falle algo, eh, algún producto defectuoso, una entrega a, a, a destiempo, en fin, pero el, un buen trato, pues eh, la otra persona lo va a sentir, así que valioso ese aporte y con eso nos despedimos. Seguro, mi querido Jacinto, que habrá gente que quiera contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Por la forma más directa, buscame en cualquier red social, ya sea en LinkedIn, en Twitter, Instagram y por supuesto, eh, entrando en mi página web de ahí, pues tienen acceso pues, a, a todo lo que quieran, o incluso o buscan en Google o en Amazon y salen los libros, es decir, eso es fácil, buscándome ahí en Google, pues rápidamente van a encontrar... Todos mis contenidos y, y todos los sitios donde podré encontrarme. Qué bueno, qué bueno. Eso va a quedar en las notas de, del programa, tu enlace a LinkedIn, pues y de ahí eh, podrán en, y googlearte como tú bien dices. ¿no? Así que nuevamente mi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 ¿Alguien? Pues compártalo y dejen sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga teniendo más eh, evidencia. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast del videoblog de se la... Les quiero por fuerte hablar Chao, chao.